Bueno, bueno, bueno, pues eh, buenos días, uh, buenas tardes, depende de dónde nos estéis escuchando. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente, it-latino.net, it-spain.net y Open Expo, eh, la mejor feria, eh, la mejor conferencia, perdón, eh, de Europa, al menos que yo conozca, sobre eh, software open source. Es en junio, eh, ya se acerca, así que estaros atentos. Eh, yo soy Daniel y estaré eh, desde aquí, desde tecnowebinars.com de IT Latino, estaré un poco coordinando uh, y moderando el webinar de hoy, desde aquí, desde San Cugat del Vallés al norte de Barcelona, en España. Eh, os doy un par de apuntes eh, logísticos rápidamente, ya sabéis que el webinar se está grabando y recibiréis todos la grabación del mismo. Tendremos unos 40-45 minutos de presentación y posteriormente os invitamos a todos a participar en la mesa redonda con eh, el presentador, el panelista de hoy. ¿eh? Eh, seguro que la conversación puede ser muy interesante. Bueno, seguimos un poco en la línea de eh, escuchar a, a CIOs, a CIOs, responsables de tecnología de grandes eh, corporaciones, tanto de España como de Latinoamérica. Y hoy, ¿sabéis? Tenemos a Javier Pozo Ujidos, ahí le veis. Seguro que puede saludar y además le vamos a empezar a escuchar. Hola Javier, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de, de estar con vosotros. Fantástico, te escuchamos perfecto. Él está en Madrid y, como ya sabéis, pues es el CIO de Universia, de Santander Universidades. Eh, y bueno, nos va a explicar un poquito su experiencia, su presentación, como sabéis, es evolución y revolución, la perspectiva del CIO. Así que nada, no te robo más tiempo, Javier. Eh, todo tuyo. Te veo hasta al final en la mesa redonda. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Eh, como decía al principio, un placer estar aquí con, con vosotros. Y, bueno, eh, intentaré que, que la conversación sea, eh, eh, al final, dejar un, un espacio para charlar con vosotros. Así que reservar esos 15 o 20 minutos que comentábamos antes para, para que podamos compartir experiencias y, y conversar un rato. Eh, bueno, cuando me, me ofrecieron la posibilidad de, de, de realizar este, este webinar, eh, en la función CEO que como sabéis, eh, y si no, bueno, dedico un breve minuto a, a contar lo que, lo que solemos hacer en, eh, con las personas que tenemos esta, este cargo, este puesto, eh, decidí enfocar la presentación en base a mi experiencia personal, a cómo desde mi, mi punto de vista, pues en este momento de, de transformación eh, que tanto escuchamos en las, en las organizaciones, Cómo eh, desde esta función lo, lo, lo soportamos y, e, e intentamos eh, dar cabida a, a las necesidades de negocio, de innovación y, y, y de transformación en general, ¿no? De, de, de todas nuestras organizaciones y empresas. Eh, el CIO, luego lo comentaré más en detalle, es, es una función, eh, no lo digo por, porque yo tenga esta función, sino porque lo, lo consigo, creo que es así eh, realmente, es una función clave en, esta, en, estas, en estos procesos de transformación porque... Casi es una, una pieza que está en medio de, de, de las decisiones, de, de los sistemas que hay que transformar, de cómo invertir y, y yo creo que es un buen agente de, de cambio que, que conviene que sea un, un actor fundamental en este proceso. ¿no? Eh, bueno, por mi lado, eh, como digo, intentaré basarme y, y contar eh, en base a mi experiencia, eh, intentaré huir de la teoría que imagino que... Temas específicos técnicos y teóricos pues los podéis encontrar por internet y aquí pues eh, pienso que lo que yo os puedo aportar es una experiencia personal de primera mano, sincera y, y, y en base a eso también que me preguntéis y, y os pueda por lo menos dejar dos o tres ideas interesantes eh, como como feedback final, como, como algo que llevaros eh, después de esta horita que vamos a pasar juntos. Bueno, sin, sin perder más tiempo paso ya a la primera, a la primera slide. Eh, bueno, eh, eh, eh, me he decantado por, por elegir esta, porque en efecto pienso que dentro de, de nuestro planeta, nuestra nuestra historia como, como civilización, como especie, creo que es el momento más, más interesante que, y, y más apasionante que hemos vivido hasta hasta la fecha. ¿no? Eh, ¿Y por qué? Bueno, pues porque están sucediendo un número de transformaciones y de, de cambios en, en la forma en que nos relacionamos, en, en, que las, en que se hacen negocios en las organizaciones, en la sociedad, eh, a una mayor velocidad que, que, que en cualquier otro momento de la historia, ¿no? Y seguramente vosotros que estáis de un modo u otro en, en el sector tecnológico, eh, lo estáis viviendo también en la, en la misma medida, ¿no? Es difícil saber a dónde, a dónde nos va a llevar toda esta transformación, todo este momento de cambio. Eh, y la verdad es que parece que, que nos está afectando a, a todos los niveles, ¿eh? Yo decía, decía antes, como, como sociedad, como organizaciones... Eh, como negocios, la forma en que nos relacionamos, cómo nos comunicamos y, y realmente todos los expertos coinciden en que en que si no está sucediendo ya esa transformación en, en el sector en el que trabajamos, eh, va a suceder muy, muy en el corto plazo y, o incluso yo añadiría que si ese, esa transformación no sucede, eh, yo me cuidaría mucho de, de participar en un, en un sector que no, o en un área que no esté teniendo estas conversaciones eh, de manera intensa, porque seguramente sea un sector que o va a desaparecer o deja de tener interés, ¿no? Eh, entonces, más allá que, que ver si, si las preguntas son, si nos va a afectar el, este tsunami que a veces eh, nos referimos, ¿no? En cuanto a la digitalización, la transformación, es más, eh, eh, el cómo y, y, y el cuánto nos va, nos va a afectar, ¿no? A nuestro, a nuestro espacio. Y, y como, como responsables de tecnología, creo que, eh, es nuestra función, lo primero, eh, hacernos estas cuestiones, ¿no? Cómo, cómo nos va a afectar a, como organización, cuánto, en qué medida, cómo nos vamos a anticipar a estos cambios. Y también os diría eh, que, que hagáis este mismo análisis también a, a vosotros mismos como profesionales, porque tal y como yo he vivido en mi experiencia personal, al final, bueno, podéis imaginar, las, las organizaciones somos personas y, y ser capaces de liderar estas formaciones también eh, viene dado porque seamos capaces de hacerlo en la escala que más podemos controlar nosotros, que es precisamente nuestro, nuestro propio yo, ¿no? nuestro círculo de acción más corto, en qué medida estamos dispuestos a desaprender lo que hemos aprendido hasta ahora y, y hacer las cosas de otro modo para que, partiendo de nosotros mismos, seamos capaces también de, de transmitirlo y, y de liderarlo en nuestras organizaciones. ¿no? Eh, bueno, os, os doy unas pinceladas sobre, sobre mí. Eh, bueno, me, me considero un poco... Un raro avis, un, un personaje un poco extraño dentro de la tecnología porque eh, llevo más de 15 años en la misma organización, lo cual es bastante particular. Eh, en general, en el sector de la tecnología suele haber muchísima rotación, como sabéis, y, y es, es raro, ¿eh? eh que <ríe> encontrar perfiles como, como el mío, por lo menos en, en base a, al, al círculo que yo más, que más conozco, ¿no? Eh, bueno, tengo, tengo mis motivos, ¿eh? esto tiene una justificación, la verdad es que entré muy, muy joven, en el. tengo ahora 42 años, entré apenas con 24 25 en, en el Grupo Santander, eh, pasé eh, por un par de años en, en empresas de consultoría en, aquí en Madrid eh, y la verdad es que desde, desde mi entrada en el Grupo Santander pues, he tenido un crecimiento muy interesante, he podido ir pasando por varios puestos, desde prácticamente ser analista programador, eh, jefe de proyecto, participé en, en, en el lanzamiento de, de, de, las, de, de universidad como organización en, en varios países en, en Europa y en América, y bueno, eh, por cambios que fuimos teniendo, pues eh, fui ocupando posiciones cada vez de más eh, relevancia, de más gestión, hasta el momento actual, en el que eh, la gestión de universidades y de universidades la estamos haciendo a nivel de tecnología y operaciones de manera conjunta, y yo ocupo, como, como indico ahí, pues, la función de, de CIO, ¿no? Eh, CIO en, en el sentido de manejar eh, todos los sistemas que tenemos en, en producción eh, y liderar un poco estas, estos cambios y estas transformaciones que, que, que estamos llevando a cabo de, desde dentro del área y, y en, en, digamos, en dentro de este vertical de universidades y, y más a, a, a gran escala dentro del, de todo el grupo Santander, ¿no? Eh, bueno, eh, creo que si tengo que citar algo que me recuerda a menudo y que hablo con, con amigos y compañeros, por respecto al momento en que yo, yo llegué a Madrid, eh, yo en aquel momento, como, como os decía antes, era eh, muy jovencito, 20 años menos, eh, pero sí que hay un paralelismo eh, de aquel momento con el actual porque veo que hay, hay un, una, una gran voluntad de hacer las cosas distintas. En aquel momento recordaréis que era el, el momento de las.com, el, el auge de los e-commerce. Eh, prácticamente todas las eh, organizaciones querían tener market, marketplaces, querían tener tiendas en internet, explorar ese, ese sector, a empezar a hacer pruebas con los móviles. Entonces había un, un clima de, de, de, de mucho movimiento, ¿no? de mucha voluntad de transformación y creo que ahora estamos en un momento similar, a, a otra escala porque ya la, el mundo digital es una realidad, por supuesto. Eh, pero estamos de nuevo en ese momento en el que parece que hay una demanda a todos los niveles de tecnología, de plantear las cosas de otra manera, y creo que dentro de que es un momento complicado y, y de cierta locura, entre comillas, para las personas que nos, nos gusta la tecnología y que nos dedicamos a esto, pues también es un momento de, de muchas oportunidades. Eh, a ver, sí. a ver eh, ¿estás en la bola del mundo? Todavía vemos la bola del mundo, no sé si has pasado de... Eh, eh, diapositiva. ahora sí. No, ahora la, la, la salté. No sé si la está diciendo ahora, ahora o… Ahora sí lo vemos, ahora sí lo vemos, ahora sí lo vemos. Vale, sí, ok, se había quedado sí, como bueno, paralizado. Adelante. Sí, Disculpadme, igual, igual fue, fue fallo mío, pensaba que sí que había, me había pasado. Eh, y bueno, como, como os digo ahí, más que las, los cursos y la formación que, que tengo, sí que, en, que quería transmitiros la importancia de esto que pongo más abajo. ¿no? El, el, creo que es fundamental ahora, en, el, en este momento en el que todo está cambiando, eh, que tengamos esa chispa de curiosidad, de, de ser inquietos, de, de, de no acomodarnos en, una, en un estatus, en una situación que, a la que hayamos podido llegar, porque creo que lo, lo único que es eh, seguro en estos momentos es que, que vamos a tener que reinventarnos casi, casi cada dos, tres años, os diría, por lo que seguramente lo que hayamos aprendido hasta ahora, más que nada nos sirva como, como palanca para seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas, ¿no? pero no nos podemos... Conformar con todo lo aprendido hasta hasta ahora. Eh, bueno, eh, os pongo aquí varias portadas de libros para, para profundizar un poco en este tema de la transformación. ¿no? Aquí estáis viendo eh, varios títulos, eh, creo que se ven bien todos ellos. Son libros que, que, que yo he particularmente leído, que me han gustado. Os los dejo también como referencias. Algunos de ellos los, los citaré un poco después. Pero básicamente podéis ver que tenemos, eh, tanto en temas específicos de tecnología, de datos, de innovación, de cultura digital, bueno, parece que, que todas las áreas de, relacionadas con la tecnología están ahora mismo en, en un momento de, de eclosión, de, de, de, rehacer, de rehacerse, de, de reinventarse. Por lo que sí que, eh, si todos estos libros no os suenan o, o, o incluso no los habéis leído, os recomiendo que, que vayáis haciendo acopio de ellos, porque más allá de que los podáis aplicar en vuestras organizaciones, sí que os dan un background de, de, de, de cultura digital que, que os, os va a generar ese, ese puntito de, de, de inquietud y curiosidad que, que citaba antes. ¿no? Eh, decía que vimos un momento de locura y, y es cierto que, que si nos quedamos parados, creo que como profesionales la ola nos puede llevar por delante. Entonces, es nuestra responsabilidad estar continuamente eh, leyendo, informándonos y ver cómo, cómo todos estos libros, blogs, información que podemos encontrar por ahí, la podemos aplicar eh, de nuevo, tanto a nosotros mismos como a nuestras organizaciones. ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? Eh, teniendo en cuenta todas, toda esta gran cantidad de conocimiento, de información, todas estas áreas de, de la tecnología eh, que están transformándose, cambiando, y además las propias organizaciones demandando de nosotros un eh, que, que de algún modo lideremos y que eh, propongamos, ¿no? que, que seamos proactivos en, en, esta, en esta transformación. Pues bueno, yo, eh, de nuevo, hablando de mi caso particular, eh, os podéis imaginar que he participado en muchísimos proyectos, he tenido varios jefes, he atravesado buenas épocas, malas, otras regulares, he podido poner en marcha estrategias, he sufrido reestructuraciones, bueno, de, de todo un poco, ¿no? Eh, ¿Y ¿cómo, cómo podemos lograr sobrevivir, ¿no? en este escenario y, en, y además, además de sobrevivir, crecer como profesionales, eh, ir ganando cada vez más valor? Pues, eh, de nuevo, con, con el esfuerzo, siendo resistentes, eh, formándonos continuamente. Y, y de verdad es la única manera que se me ocurre para, para deciros de, de, de bueno, cómo ser dueños un poco de, de nuestro propio de, de destino y de cómo, cómo de liderar esta transformación que, que tanto demanda de nosotros, ¿no? como personas y como profesionales. Eh, bueno, he, he puesto esta, esta slide de una película que seguramente conoceréis, que es, es Matrix. Eh, la utilizo como, como metáfora a veces para... para eh, bueno, para representar cómo el protagonista en esta película, que como conocéis todos es, es Neo, llega un momento dado en una de las películas de la saga que, que, que es, explota, ¿no? casi es una implosión ¿no? y, y, y, y lo, lo, lo utilizo para, para referirme también a, a esa transformación como profesional eh, a la que antes hacía referencia y que al final exige lo mejor de nosotros mismos y que, que, que consi consigamos sacar todo lo que tenemos de, de dentro de nosotros en base a ese esfuerzo y a esa... Voluntad personal de, de transformación y de hacer las cosas de otra manera, ¿no? de, de, no, de no conformismo, digamos. Eh, entrando un poco en, en la función CIO que os citaba antes, eh, de nuevo utilizando un paralelismo, una metáfora, eh, yo suelo usar también esta, esta slide que veis aquí, que representa cuerdas en diferentes niveles de tensión, porque al final, eh, antes os decía que la posición CIO. Eh, tiene, tiene un, una labor de, de enganche y que os diría que, que se, puede, se puede visualizar, por un lado, en, entre el, lo que espera la, la organización eh, ser en el futuro, en cuanto a tecnología, y lo que es en el presente. Entonces, ese vínculo, ese, esa unión entre lo que somos y lo que queremos ser, eh, ese acompañamiento es fundamental en la función del CIO, ¿eh? sobre todo porque, insisto, eh, todas estas decisiones van, llevan aparejada una estrategia tecnológica por detrás. ¿no? Como CIO como en, en esta función, tenemos que ser capaces también de, de comunicar y de trasladar todas las posibilidades que, que la digitalización eh, ofrece a los, a los verticales de, la, de las organizaciones, a los productos, eh, pero también eh, a las áreas puras de soporte, y aquí me refiero a áreas como puede ser eh, finanzas, eh, asesoría jurídica, etcétera, ¿no? Creo que también ahí eh, ser capaces de transformar, de, de, de, de transmitir esta voluntad de cambio y, y, y ser propositivos en tanto en la parte vertical, donde parece que siempre tiene más sentido, ¿no? En la parte pura de negocio como en los, los horizontales, eh, es una responsabilidad fundamental del, del CIO para, para ganar eh, empoderamiento y, y valor en, en esta función transversal y de, y de enganche, ¿no? Pero, eh, volviendo un poco al, al tema de, de, de las cuerdas, a estas tensiones que, que tenemos que, que gestionar en nuestro trabajo diario como, como CIOS, os pues diría que quizá las que están ahora más, o personalmente yo tengo más encima de la mesa, es, bueno, cómo, cómo manejamos esa tensión que, por un lado, nos estiran de un brazo, diciendo que tenemos que, que innovar y cambiar y hacer las cosas de otra manera, tanto en tecnologías como en, en modos de trabajo, eh, pero, por otro lado, eh, teniendo cuidado con los sistemas que ya tenemos en producción. ¿no? Eh, las, las grandes organizaciones o las empresas que ya tenemos un, una historia, empezamos con un... Eh, no empezamos de la nada, como las startups, ¿no? Eh, entonces, eh, aquí se halla del puntito de, de complejidad de, de, de, de transformar el, el barco mientras el barco está en movimiento, ¿no? Y eso genera una tensión entre, ya digo, entre el futuro y el presente, que, que no es siempre es fácil de manejar, pero bueno, que es, tenemos que, que darla como, como algo que forma parte de nuestro trabajo. Tenemos también tensiones entre, la, entre, la, entre ser ágiles, hacer las cosas más deprisa, pero a la vez seguir siendo fiables. Y entenderéis también que en, un, en una organización como la mía, en un banco, esto cobra especial relevancia. Eh, por otro lado, volviendo al tema de los productos eh, y los negocios, eh, tenemos que intentar estar más cerca de los clientes, dar autonomía al desarrollo de producto, pero también eh, bajo un modelo de gestión y de gobierno. ¿eh? Por un lado, autonomía, eh, tirando de un brazo, como decía, y por el otro lado tenemos la... tirando del otro, eh, no olvidarnos de, de, las, de, de, lo que puede, de los problemas y riesgos que podemos tener encima si, si no llevamos a cabo un, un correcto gobierno, ¿no? eh, Evidentemente, estos niveles de tensión cambian dependiendo de la, del tipo de organización, eh, si está más regulado o menos, el tamaño de la organización, también el grado de madurez que tiene, que tiene cada compañía, por lo que seguramente eh, las experiencias que pueda tener un CIO en un, en un área... Eh, bueno, no son siempre las mismas que, que, que tendrán otra distinta, por lo que yo os diría también que en esta función, eh, desde mi punto de vista, en, en esta evolución y revolución, es fundamental que, que el CIO sea muy flexible, muy líquido, también que decimos a veces, ¿no? que, que sepa adecuarse a las demandas de la organización para, para ver cómo, cómo enganchar con ella y, y sacar el máximo partido a, a, a, a la función y. Y a, y a las posibilidades que trae la, la tecnología a, a, a las compañías, ¿no? En esa función de, de enganche. Y por eso, eh, unida a esta slide de, de las cuerdas, suelo eh, mostrar también esta otra, que eh, más que manejar o, o que eh, intentar eh, suprimir las, las tensiones, tenemos que ver este, esta posición como, como una polea, ¿no? Eh, es decir, de, de intentar aprovechar esa tensión para que, para que los, los pesos se muevan mejor y de manera más ágil, ¿no? Eh, hay un, un documento de Garner que, que en algún momento os puedo compartir porque es un documento público, en el que habla de que un CEO, cuando entra en una nueva organización, eh, lo primero que tiene que hacer es eh, validar. Eh, bueno, plantean como un pequeño esquema en, en pasos, ¿no? Pero me parece interesante revisarlo de vez en cuando porque, eh, aunque no aunque llevemos ya un tiempo en una, pos en una determinada posición, eh, tener esa mirada fresca y nueva es interesante. Entonces, ver, ver la organización. Aunque llevamos mucho tiempo, como si fuésemos una persona recién aterrizada, creo que, que tiene mucho interés. Eh, y os digo esto porque en este modelo de, de Garner nos, nos vienen a decir que mmm, lo primero que tenemos que hacer es entender por qué, eh, por qué quiere la compañía transformarse. Si es una voluntad de costes, si es una voluntad de, de buscar una ventaja competitiva, es un tema de estrategia, eh, es por un asunto de control. Eh, entender este, esa visión que pueden tener los, el, el comité de dirección más, más alto nivel nos puede servir a, a, a que ese CIO flexible, ese CIO líquido que os decía antes, eh, sepa adecuarse a, a lo que, o sepa comprender qué espera, la qué espera la dirección de la organización y luego comprendiendo cómo está la organización, pues podamos hacer ese, ese análisis eh, GAP, ¿no? de, de, de diferencia entre lo que queremos ser y lo que somos. Eh, fundamental también en este análisis, y, a, y así lo cita Garner, eh, tener la, la visión compartida y comprada por los principales stakeholders, por el comité de dirección, y luego crear, crear un plan, ¿no? Entre lo que somos y lo que, queremos, lo que queremos ser. Evidentemente, si la organización es grande, empezar con todo ello a la vez es, es, es una locura. En, y Garner nos recomienda empezar siempre con, con un, un determinado producto, un MVP que podamos testear y mostrar las bondades de, de, de hacer las cosas de otra manera, eh, digamos, sin, sin afectar a los negocios en producción, ¿no? Que, como os decía antes, era una de las tensiones que, que, que teníamos encima de la mesa. Eh, y comunicación, comunica, comunicación y comunicación. Importantísimo en, en cualquier sector ahora, ya no vale, voy a decir una obviedad, ¿no? Pero el, este modelo que teníamos antes, que casi la tecnología era, era un centro de costes, era un, casi como un, un mal necesario, ahora es un, es un factor estratégico. Entonces, eh, si nuestra organización todavía no está ahí, tenemos que ser capaces de, de que lo comprendan y, y esto se consigue pues, con... con bueno, con pequeñas pruebas, pequeños productos que podamos lanzar donde mostremos la agilidad, la cercanía al cliente, eh, la posibilidad de, de, de generar escala futuro bueno, todo este tipo de cosas que, que ahora concretaré más, más adelante ¿no? Y, eh, bueno, en este acompañamiento, en esta comunicación que os decía constante al comité de dirección yo suelo, suelo decir que, que, que, que la transformación es un, es un viaje ¿no? Un viaje en el que eh, todas las personas de la organización, eh, un viaje que emprendemos juntos, que no solo emprende de tecnología, porque realmente una transformación no es algo que, que yo lo, lo tome del mercado, lo ejecute, eh, tenga un principio, un fin, sino que es más bien un camino, es algo eh, que debe estar en el ADN de la organización, es un trayecto que tenemos que recorrer juntos en nuestro día a día, y donde todos los departamentos tienen que trabajar como equipo. Eh, cuando comentaba que, que el CIO es una, una palanca importante en este viaje, por supuesto que lo es, pero es un viaje que jamás puede emprender solo, no, no tendría ningún sentido, ¿no? Eh, dentro de, de estos viajes, eh, por citar algunos, sin, en, sin voluntad de entrar en temas demasiado técnicos, que como os decía al principio, eh, hay gente muchísimo más experta que yo y a la que podéis acudir, sí que eh, por citar los, los grandes eh, viajes, los grandes caminos que entiendo que en esta transformación como organización tenemos que abordar, el primero sería el, el estar cerca del usuario, ¿no? Eh, todo, todo, absolutamente todo lo que hacemos eh, en las organizaciones está centrado en él y ahora eh, construcción de productos sin, sin que estar centrados en, en, en ellos no, no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, pero también, no solo por estar cerca de los clientes, sino también por, por temas de coste y eficiencia. Eh, yo que ya tengo muchos años en el sector, he visto, lo eh, puedes imaginar, de todo, ¿no? Eh, productos que hemos creado porque había un sponsor muy, muy potente que los. los promocionaba Y luego que a lo mejor el, el, el enganche en el mercado no era bueno como, tan bueno como se pensaba. Entonces, ahora sí que creo que es, es fundamental y, y así lo han demostrado bueno, eh, los principales players tecnológicos ahora que tenemos en el mercado, eh, que hay que estar cerca del cliente, eh, pegado a su interacción con nuestros canales, preguntándole lo que quiere, eh, predecir en, en base a los datos lo que, lo que puede querer en el futuro. y y es cierto que esto en, en, en las organizaciones, de nuevo, genera un, una cierta tensión, ¿no? Porque eh, nos requiere, eh, y no hablo de tecnología, hablo a todos los niveles, una cierta humildad. Eh, y esa humildad me refiero a, a que no basta con, con pensar que somos expertos en nuestra materia, en el negocio, en, en la tecnología, sino que tenemos que ser capaces también de, de, de, romp, de, de ser humildes, de romper esa prepotencia que a veces podemos tener y de estar más cerca al usuario, hacer entrevistas, preguntar, preguntar, preguntar. Y a medida que vamos eh, liberando productos, eh, ir preguntando e ir corrigiendo sobre la marcha. ¿no? Creo que esto esta forma de hacer las cosas ha venido para quedarse y, y de verdad no creo que es algo que no, no, no, no debería ser negociable ¿no? en una organización que desarrolla producto, producto digital. Eh, por supuesto, y esto lo, lo veréis en todas las presentaciones de, de hace varios años, eh, la, la agilidad y la agilidad eh, tecnológica, pero también desde el punto de vista de negocio. De nuevo, esto supone. Eh, ciclos más reducidos, nos supone estar de nuevo muy cerca del cliente, muy cerca de las áreas de negocio y que, que trabajemos en conjunto. Al final la agilidad no, no es solo tecnología, <coughs> es más una filosofía de trabajo, es que los equipos de tecnología de negocio, todos los equipos que tienen que ver con un producto estén juntos y que sean capaces de reaccionar a la, a la, a la velocidad que, que nos están demandando desde el mercado o en nuestros clientes. Eh, de nuevo aquí tenemos la, la, la gran tensión entre eh, cuando desarrollamos productos ágiles en, en este mecanismo de, de entrega continua, eh, tenemos, el, tenemos que buscar un balance correcto entre, entre cómo manejar los entornos de, en los que no podemos cometer fallos o, o, o los riesgos tienen que ser mínimos y ahí pues hay que hacer las, todas las validaciones en las puestas en producción que, que sean necesarias, pero también en el otro lado, si son entornos más eh, controlados o, o, o digamos que, que el riesgo es menor, eh, creo que también es interesante llevar esas dos velocidades en la tecnología. Por un lado, entornos en los que sí que hace falta mucho control y, y podemos hacer pocos, pocos experimentos, pero luego arriesgarnos también a trabajar en otros entornos en los que la agilidad, eh, bueno, pues seamos capaces de transmitir también a la, a la dirección en que, en que los errores son posibles y si suceden, eh, los iremos corrigiendo sobre la marcha. ¿no? Eh, va a ser siempre complicado llegar a un término medio. Lo que yo creo que tenemos que intentar es eh, manejar la tecnología a varias velocidades, ¿no? en, en base a como os decía, al, a la criticidad o, o, o a la madurez de, de los productos que estamos, que estamos entregando. De nuevo, unido a, a la agilidad, eh, creo que todos estos, la cercanía al cliente que citaba antes, la agilidad, eh, sin estar en un entorno eh, en nube, creo que son, son muy difíciles, es, es muy difícil de abordar. Eh, y, no, y no hablo de moda, eh, hablo de, de, de que todo lo que nos permite eh, las, las clouds públicas en cuanto a automatización, en cuanto a a centrarnos realmente en, en, en lo que no, nosotros como organizaciones somos, somos diferenciales, que es el conocimiento de nuestros clientes, nuestro sector en particular, y en toda la parte más de gestión de infraestructuras, eh, optimización de sistemas, etcétera, pues intentar ir a un modelo en el que esté todo automatizado y con la, pues, controlando ¿no? el, la, las dependencias que podamos tener de, de los proveedores de cloud, pero... Pensar en este tipo de esquemas sobre entornos tradicionales de data center cada vez cuesta, cuesta más eh, comprenderlo y justificarlo. ¿no? Por lo cual yo creo que, que realmente en la nube es casi un, un, un, es la base sobre la que vamos a construir todo, todo lo demás a nivel de tecnología. ¿no? Eh, en cuanto a ecosistemas, eh, también nosotros estamos explorando eh, muchas iniciativas en tecnología en este ámbito y es eh, Relacionado también, antes hablaba de, de, de la humildad, ¿no? el, el comprender que desde nuestra organización no vamos a ser capaces de, de, de producir todas las innovaciones que, que requiere nuestro, nuestro cliente. Entonces, bueno, ¿cómo aprovechamos el talento externo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para, para exponer nuestros principales activos? Eh, y, ¿Y cómo definimos lugares donde haya interacciones de valor entre los principales actores? ¿no? Y hablo de otras startups, otras... Otros stakeholders que pueden no tener la escala que tenemos nosotros eh, tan grande, pero que son capaces de innovar más rápido. Entonces, aquí de nuevo entran decisiones a nivel de, de, de estrategia de tecnología que, que nos tenemos que plantear. Y donde la tecnología eh, es fundamental, tiene que estar interiorizada. ¿eh? Porque entrar en este terreno de, de los ecosistemas hace que las reglas cambien. Tenemos que ser capaces de compartir el valor, los modelos de negocio son distintos, digamos que va a haber... Eh, una, la, la tarta habrá que repartirla entre, entre más eh, participantes y, y, de nuevo, son conversaciones de tecnología y negocio súper interesantes, eh, que, que habilitan o que son, son posibles solamente si, si vamos también a un, a un desarrollo progresivo en, en, en, sobre APIs y, y microservicios. ¿no? Eh, a ver, es evidente decir que, que desarrollar con arquitecturas de microservicios, cuando se empieza de cero, es mucho más sencillo. Y quizá cuando tenemos sistemas legados, sistemas legacy, pues las cosas se complican mucho. Eh, yo os diría que si, si es vuestro caso, si partís de, de sistemas eh, legados, como, <coughs> como nos, nos ha su, sucedido a nosotros, eh, lo ideal sería empezar haciendo bueno, un mapa de todas las aplicaciones que, que están bajo, bajo vuestro control, eh, ver un poco las interconexiones, qué piezas ya se están reutilizando a día de hoy, y poco a poco tener dentro de vuestros planes pues, un, un proyecto, un plan para, para desacoplar eh, los, los microservicios y APIs que, tengan, que puedan tener más valor. ¿no? Eh, evidentemente todo esto no se puede hacer a la vez porque, como os decía, pues, bueno, es evidente que tenemos el, el, el barco en, func en funcionamiento y, y es complicado reconstruirlo entero mientras eh, sin, sin parar la, la maquinaria. ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos que ir tomando decisiones que son importantes a nivel de tecnología. Eh, os diría que quizá las piezas con más con más valor de negocio, las piezas de software, eh, eh, deberían ser de alguna forma eh, encapsuladas para que puedan ser reutilizadas tanto dentro de la organización y quién sabe si a futuro también desde desde fuera si decidimos abrir nuestras nuestras APIs, nuestros sistemas a, a terceros y, y las piezas de, de menos valor o, o, o de menos valor para el usuario final y ahí hablo ya de, de sistemas eh, pesados tipo mainframe etcétera bueno, eh, quizá encapsularlos en torno a, a, a través de APIs y centrarnos en trabajar en, en, en, en otros niveles de, de por encima, donde quizá el usuario final es donde vea más valor. ¿no? Creo que sería muy complicado para un usuario eh, bueno transmitirle que has hecho un, una gran migración, una gran transformación en un sistema de, de back, si para el usuario no hay ningún valor añadido. ¿no? Entonces, de nuevo, eh, ver en qué dónde dedicamos nuestro, nuestro presupuesto y, y, y cómo eh, cada vez centrarlo más en, en, el, en el usuario final y, y cómo hacer que todos estos sistemas de los que dependemos, al final, conseguir que estén más o menos controlados, <coughs> eh, pues diría que, bueno, a través de APIs podamos atacarlos y trabajar contra ellos, pero que quizá eh, ver, ver con, con la dirección en qué lugares de, dentro de las diferentes capas de la tecnología debemos trabajar para, para ofrecer más valor al usuario final. ¿no? Eh, de nuevo, fundamental eh, en, en, todas las, en todos los sectores ahora mismo es la parte del de, tema de los datos. Y ¿no? eh, Los datos, eh, no, no porque eh, almacenarlos sin más, sino porque eh, en los datos tenemos que basar todas nos, nuestras decisiones eh, y no solo de, de, de tecnología, insisto, ¿eh? Eh, decisiones de negocio. Tenemos que ser capaces de que... De que las mejoras, los evolutivos, las decisiones de crear nuevos productos estén siempre basado, basados en, en datos y esos datos, eh, bueno, eh, basados en hechos. Y los hechos en un en, en producto digital son los datos, es la, toda la huella, toda la traza que nos deja el usuario cuando interacciona con nosotros. Y de nuevo aquí tenemos un gran reto, ¿no? Eh, ser capaces de, de encapsular toda esta información, eh, guardar los datos históricos, comprender comportamientos... En base a, a los datos presentes, ser capaces de disparar eventos, alertas, dependiendo de los casos y también de cara a, <coughs> de cara a futuro, eh, crear algoritmos que, que predigan comportamientos, que anticipen necesidades, eh, creo que va a estar bueno encima de la mesa de cualquier comité de dirección en, en el que no lo esté ya. ¿no? Aquí estamos nosotros también trabajando muchísimo y, y, y de nuevo no es no es un tema tecnológico, es es estratégico ¿eh? a nivel de tecnología y de, y de, de estrategia como organización. En, en estos escenarios en los que guardamos tanta información de los usuarios, en los que nos atrevemos además a exponer servicios afuera, eh, a llevar nuestros sistemas a la nube, eh, bueno, qué, qué duda cabe que eh, todo este viaje hay que hacerlo con, reforzando la seguridad. Eh, os diría que a nivel de inversión, por, por lo que yo leo y hablo con otros compañeros en la industria, no solo en Manca, sino también en otros sectores, eh, casi os diría que la misma inversión que se está haciendo a, a nivel de, de, de transformación de, de, de los sistemas, eh, en, casi casi en, en la misma medida se está haciendo en, en cuanto a ciberseguridad. Eh, aquí entra de nuevo el, lo que os decía antes de las cuerdas, no las tensiones. Por un lado... Tenemos que hay una necesidad de, de abrir las puertas, de generar más datos, pero por otro lado, eh, esto supone que la, eh, la, la ciberseguridad se, se empieza, empieza a tener más agujeros, ¿no? O más, más lugares que en los que tenemos que poner foco y vigilar. Por lo que eh, insisto que es, es sano también que si una de las <coughs> en una de las partes se invierte mucho, tenemos que también ser capaces de, de invertir en la otra, ¿no? Si no, nos quedaría la foto un poco eh, desbalanceada. Ahora. Eh, si bien históricamente la, la, la seguridad se, se vio casi como un silo dentro de las grandes organizaciones poco a poco estamos haciendo esfuerzos por, por que entren dentro de los modelos de, de integración continua, de agilidad eh, cada vez más a la izquierda, ¿no? cada vez más en la parte de desarrollo y no esperar a, a gestionar la seguridad cuando ya tenemos los sistemas en producción o, <coughs> o cuando ya tenemos una, el problema por una intrusión o por algún un problema de ciberseguridad eh, encima de la mesa ¿no? y Bueno, eh, hemos hablado mucho de tecnología, pero yo os diría que eh, lo, lo fundamental en, en, este, en estos viajes es viajar de la mano de las personas, ¿no? construir un gran equipo, eh, un equipo, como pongo aquí también y como eh, acuñó Garner, eh, un equipo con, con diferentes, diferentes facetas. Y aquí eh, me gusta esta, este símil que hace Garner entre... Eh, cuando habla del bimodal IT, que es eh, esas dos velocidades que hablábamos antes de la, de la tecnología, la velocidad que requieren sistemas más, más consolidados, que sobre los que residen negocios más, más asentados, y la necesidad de hacer las cosas de otra forma y de ir más deprisa. Y ellos hablan de que, el, en general, el, la gestión de, de, de los sistemas clásicos, ellos lo visualizan como que son más, eh, es un equipo de, de IT más eh, formatos samurai, ¿no? Muy estrictos, organizados, jerárquicos, etcétera, eh, casi un, como un ejército. Y, y quizá las, eh, estos equipos ágiles en los que se, se requiere una integración continua, un despliegue continuo de software casi casi al, a, a, a diario, los visualizamos más como, como personas más anárquicas, más creativas, más ágiles, que ven más oportunidades que riesgos, etcétera. Y, y crear un, un lugar de trabajo en el que ambas, eh, ambos tipos de personas puedan convivir y aprender los unos de los otros, creo que es un ejercicio súper sano. ¿no? Eh, yo, sobre este tema del BAMO del IT, he escuchado también ya que hay, que hay críticas, ¿no? que incluso se dice que, que hacen falta eh, más de dos velocidades, que casi cada producto, cada servicio, cada entorno, cada sistema que manejamos debería tener una velocidad propia. Y, y yo estoy de acuerdo con esto. ¿eh? No, a veces tendemos a, a generalizar. Y ni creo que todas las organizaciones sean están llenas de samuráis, ni todas de ninjas. Y al final, generar esas conversaciones en, en las que perfiles, personas con diferentes visiones de la tecnología, es lo que hace que <coughs> que podamos aprender y que, y que la organización tire para adelante y, y mejore. ¿no? Eh, por lo que sí que os diría que más que un, una organización a dos velocidades, insisto, pensaría en organizaciones a, a, a N velocidades. ¿no? Que no, no, no nos dé miedo. Incluso verlo de esta manera. Eh, tenemos que acostumbrarnos a, a entornos en los que eh, estamos transformando muchas cosas y a veces eh, tenemos que ser capaces de manejar esta tensión, este estrés, eh, situaciones a veces algo caóticas, porque si nos vamos a un entorno en el que todo está controlado va a ser imposible transformarse, ¿no? Esto, esto es una, una obviedad. Y unido con, con el viaje con las personas es el viaje a la, a la cultura, ¿no? De esto también... Eh, se, se habla mucho, en, entre los libros que, que os recomendaba antes hay, hay alguno que centrado en este tema, y es eh, cómo hacemos para, para retener el mejor talento, ¿no? Cuando todas las organizaciones, además, buscamos eh, personas con un, un perfil determinado, perfiles técnicos, perfiles eh, capaces de comunicar, eh, bueno, crear una cultura eh, idónea es un factor crítico de, de éxito en, en las áreas de, de IT, ¿no? No basta con un buen salario, como sabéis, hay que cuidar a las personas, preocuparnos por el desarrollo, eh, construir un entorno donde puedan explorar y, y desarrollar su máximo potencial. Y, de nuevo, tenemos que tener una organización ágil y flexible para que eh, las mejores, los mejores talentos eh, puedan reubicarse con más o menos rapidez, eh, teniendo en cuenta, de nuevo, que bueno al final lo importante son, serán los proyectos y, y y, y que las cosas vayan saliendo, pero, pero bueno, que no, no encasillemos a las personas y, y como pasaba hace, hace años, pues, tuviésemos a personas durante mucho tiempo porque no éramos capaces de, de ubicarlas en, o, o de trabajar en su, en su potencial y en su desarrollo, ¿no? Y por último, lo, lo he comentado varias veces, eh, la única forma que se me ocurre o, o, o que yo he sabido trabajar ¿no? en, en, en, todo este, en todo este viaje es eh, empezar por transformarnos a uno mismo, ¿no? Quizás es un poco un punto de vista algo filosófico, no, no quiero, <risa> eh, no, no voy a daros una sesión de, de mindfulness ni nada parecido, ¿eh? pero eh, sí que lo veo importante, ¿eh? y, y perdonad que haga aquí un inciso porque creo que es, es necesario como profesionales que tengamos lo que llamo yo el, el liderazgo personal para, para desaprender lo que hemos aprendido, eh, siempre que sea necesario, por supuesto, eh, que reinventemos lo que, lo que hemos trabajado hasta ahora, nosotros mismos, que no nos agarremos a una manera de, de trabajar y de, de, a unos sistemas ya creados, a unos equipos y que miremos, o intentemos mirar al menos, ¿no? No, no siempre es sencillo, pero intentemos mirar los problemas, las situaciones eh, en términos de, de, de oportunidad, ¿no? Con, con esa mirada fresca como si acabásemos de aterrizar en la organización o como si tuviésemos, eh, fuésemos unos jóvenes recién salidos de, de la universidad, ¿no? Eh, seguramente en este viaje interior, en, este, en esta exploración personal, nos chocaremos también con, con, las, con estas tensiones, ¿no? Aquí las tensiones será el ego, será el miedo a, a lo desconocido, a, a romper nuestras zonas de confort, a, a, a la inseguridad de, de estar con personas que saben más que nosotros. Eh, bueno, quizás sea el viaje más duro de todos, ¿no? Este viaje personal, pero también os digo que es el que si se supera, Va, va a ser capaz de, de habilitar todos los demás que, que citaba anteriormente. ¿no? Y, y bueno, eh, por último, eh, he, he puesto aquí este, este foco, no sé si se ve bien. Eh, creo sí, que perfecto. Es, eh, sí, es, es clave. En, eh, una vez hecho todo este análisis de, de, de, de las tecnologías, de lo que demandan las organizaciones, de nosotros mismos, creo que también internamente tenemos que luego hacer el, eh, un análisis inteligente de... de eh, me refiero, ¿no? Análisis inteligente de no, no, no dejarnos llevar por una locura y de intentar hacer todo a la vez y, y en el mismo momento y con los mismos recursos y, y bueno, es un, es, sería un gran error, ¿no? Cuando pongo foco, al final eh, se trata de decidir, tengo en cuenta que dinero y tiempo es, es una lástima, ¿eh? pero son, son finitos ambos, entonces eh, elegir bien las guerras en las que nos, nos metemos es fundamental y, y por eso pongo este tema del foco para que elijamos bien, de nuevo, en base a lo que demanda la organización, nuestra, nuestro perfil como, como responsable de tecnología, presupuesto disponible y con, todo ese, con, toda, con, todas, con todas esas variables veamos dónde, dónde ponemos todo el esfuerzo y, y no deberían ser más de tres o cuatro cosas, ¿eh? no, no podemos hacer, como decía antes, todo a todo, todo la vez. Eh, eh, no tengo mucho más, quería ahora dejar este espacio... 10-15 eh, minutos que tenemos para, para hablar con vosotros, así que mmm, me callo un rato y os escucho. Muy bien, muchísimas gracias Javier, muy interesante lo que nos has eh, explicado y efectivamente bueno, pues os animamos a participar ahora con Javier aquí en la mesa redonda, a partir de lo que eh, pues ha comentado. Ah, Podéis participar directamente vía micrófono accionando el botoncito levantar, eh, levantar mano, que aparece ahí como un iconito, Levantar mano en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micrófono. Eh, preferenciamos un poco las intervenciones que, que queráis tener eh, directamente vía micrófono. Tenemos bueno, pues unos 15 minutos eh, porque Javier luego se tiene que ir a, otro, a otra reunión. Eh, entonces, os recuerdo, accionar el, el iconito Levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os voy abriendo el micrófono a según vayáis pidiendo la vez. También por el chat, pues si queréis comentar algo, pues lo podéis hacer. Venga, animaros ahora que, que está Javier aquí. Eh, importante, ni se ve la webcam y tampoco decimos vuestro apellido. Os, os damos solo el nombre, con lo cual nadie sabe, no tiene, nadie sabe a no ser que lo digáis vosotros, eh, quiénes sois ni de dónde llamáis. ¿eh? O sea, discreción. Total, que siempre es importante. Eh, muy bien, eh, Javier, antes de nada y antes de empezar, a, eh, me gustaría que nos, nos hicieras un breve resumen, digamos, porque todo el mundo tiene claro qué es Banco Santander, eh, es un banco, esencialmente, lo que a lo mejor no todo el mundo tiene claro es eh, qué hace tu departamento o tu grupo de empresas o tu empresa, que es Universia eh, Santander Universidades. Sí, mira, Santander Universidades es el, el departamento dentro del Grupo Santander que bueno, maneja todo lo que es el, el negocio bancario con el segmento de los universitarios y con las universidades como, como institución. ¿no? En el caso de universidad somos, somos una sociedad eh, participada por el grupo, eh, pertenece al grupo eh, Santander, y en nuestro caso, nuestra oferta de productos no es financiera, es, es una oferta que llamamos no financiera y principalmente centrado en. En tres ámbitos. Por un lado, eh, orientación universitaria para los jóvenes, eh, em, empleo, y por último, eh, ayudar a las universidades también en estos procesos de transformación eh, digital. ¿no? Eh, entonces, bueno, como, como os digo, en, en nuestro caso, en el área en el que trabajamos en tecnología, damos servicio a las dos, a las dos unidades. ¿no? Es un poco el, el trabajo que hacemos. No, ¿A dos, dos niveles, unidades te refieres? A, a... Sí, tanto a Santander Universidades como, como a Universidad. El equipo es, es compartido porque al final manejamos los mismos sistemas y, y, y damos soporte a, tanto al, al vertical de, de universidades dentro de Santander como al, al holding de empresas de Universidad que está en, en ocho países ahora mismo. ¿Y qué, qué, qué, qué tipo de proyectos estáis haciendo más desde tu departamento uh, en, este, en este año 2019? ¿Qué es lo que más os, os está preocupando? Eh, quizá la ciberseguridad, toda la parte de la analítica big data que has comentado, el tema de, de blockchain, el tema de experiencia del usuario, cual, ¿en dónde te, os estáis moviendo más? Pues mira, sobre todo estamos en, en el desarrollo de producto digital. ¿no? Eh, estamos haciendo una gran transformación en nuestros portales de empleo, eh, eh, estamos, antes lo, lo citaba en la presentación, estamos haciendo bastantes cambios porque tenemos muchos sistemas legados. Y de hecho, en, en los próximos dos meses, espero que todo esto lo tengamos ya en, en la cloud pública, migrado. Y, y de nuevo, aquí tenemos esta tensión que yo antes citaba de, de cómo hacer todo esto eh, cuidando la ciberseguridad. ¿no? Entonces, para nosotros, la. Eh, la seguridad, el paso a la cloud, el, el desarrollo de producto digital en, en, con todas estas metodologías que antes os comentaba, eh, es quizá lo que más foco nos está llevando en este en este primer semestre. Muy bien. Mira, tenemos una mano levantada de Elías. Elías, te voy a abrir el micro. Vamos a ver, te abro ahí el micro. Hola, Elías. Hola, buenos días. Hola, Elías. ¿Desde dónde nos llamas? ¿De qué país? Colombia. Eh, pues, vale, pues adelante. banco que tiene pronto muchas personalizaciones y, y es un sistema bastante complejo. Eh, y de hecho he tenido la oportunidad de ver algunas implementaciones en algunas entidades financieras eh, grandes que de hecho toman varios años y que he visto cómo pasan a producción, pero sin embargo, o sea, como que uno no, no alcanza a notar eh, el beneficio eh, en ese momento, o sea, en qué momento podría haberse el valor de esta transformación digámoslo de alguna manera y cómo debería hacerse para que fuera digamos lo menos lo menos doloroso posible en, teniendo en cuenta pues que el cambio es necesario hacerse pero pero pero cuáles serán esas mejores prácticas como para que ese proceso sea eh, tenga el menor dolor posible en implementación Mira, creo que es, es fundamental, eh, lo primero, alinearse con, con la voluntad de transformación que tenga, que tenga la dirección ¿no? de, de tu organización. Eh, porque es, esto marca la, la velocidad que, que le vas a poder eh, impregnar a tus proyectos y a, y a, tu, y a tu transformación. Si, es, si la, visión, la visión es muy conservadora y, y de, de mantener los sistemas como están y de ver cómo va reaccionando la competencia evidentemente esto pues va a suponer quizá más estar en en, bueno, en, en ver qué hacen los otros en, en ir incorporando algún tipo de iniciativa eh, pero si es una organización eh, que apuesta por el cambio y, y que, que eh, considera que como están, se están haciendo las cosas actualmente no, no, no tienen sentido no van a durar en el corto o medio plazo ahí evidentemente pues el riesgo será mucho mayor y sí que tendremos que, que, que apostar por una transformación mayor ¿no? yo, yo creo que Insisto, eh, lo dije antes también en alguna de las slides, es, es clave hacer un, un análisis de, de, de en qué momento está la organización y eh, luego preparar un plan y que ese plan esté muy, muy alineado, con, muy comprado, muy, muy bien comunicado, eh, entendidos todos los riesgos eh, por parte de la, de la dirección. Eh, es la única manera que, que se me ocurre. No, no creo que haya ninguna fórmula mágica, así que... Eh, Insisto, que, que se vea que, que la tecnología es un, un facilitador y que, y que el, la, la dirección eh, marque un poco al, al ritmo al que, al que debemos ir. Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias Elías. Eh, vamos a ver, te, os recuerdo si podéis, eh, eh, si queréis intervenir por micrófono, todavía tenemos unos minutitos, levantáis la mano, accionando el botoncito levantar mano del panel de, de control y yo os abro el micro. A ver, tengo aquí dos preguntas... Por escrito, uh, José Antonio me pregunta, bueno, dice, buenas tardes desde Madrid, ¿qué formación o perfil tiene que tener un CIO? Gracias. Bueno, buena pregunta. Bueno, eh, en mi caso yo soy ingeniero informático, pero mira, te diría que no, no creo que sea imprescindible tener una ingeniería incluso. ¿eh? Eh, eh, hombre, entiendo que... Por supuesto, ayuda, ¿no? Tener, tener estudios universitarios superiores, eh, alguna formación en algún máster, MBA, etcétera. Pero, eh, fíjate, yo hace, hace tiempo que, que evidentemente tengo una interlocución con los equipos técnicos a diario, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez más, con toda la complejidad que tenemos en cuanto a tecnología, cuesta más estar al eh, ser el referente o el experto en, casi te diría, en una sola cosa, ¿no? Entonces, hacen falta muchísimas habilidades, eh, habilidades, por supuesto, de tener esta interlocución eh, con los equipos técnicos, pero para tener esta interlocución, eh, rodeándote de un buen equipo y, y teniendo las mejores personas contigo posibles, eh, esa parte te da muchísima seguridad. Eh, luego, ser capaz también de, de manejar números, ¿no? de, de evaluar los planes y de cómo vamos a transformar el, el, las áreas y los negocios eh, estando cerca de ellos. Eh, pero, de nuevo, para estas funciones sí que te diría que, que quizá una persona con cualquier tipo de, de licenciatura o de, o de formación podría ocupar este puesto. Eh, creo que es, es, más, es más importante el, eh, el tener el background tecnológico, eh, ser capaz de, de tener comunicación constante con, con los equipos, tanto a nivel de, de hacia abajo con los equipos como con los pares, el resto de departamentos, como por supuesto con la dirección, más que tener un perfil puro de técnico que quizá eso, eh, con la diversidad que tenemos ahora de perfiles, Quizá un perfil puro, puro tecnológico se espera más de una función CTO o de, de, o, o de, o de específica de, de datos, o ingenieros de cloud, de arquitectos, etc. ¿no? Un CEO, digamos, que, que acostumbra más a, a conectar y alinear eh, todas las iniciativas en torno a la tecnología que, tiene, que produce una organización. ¿no? Bueno, aquí tengo una mano levantada de Polet. Polet, te voy a abrir el micro. A ver. Polet, tienes que abrirte... Eh, Polet tienes tú que abrirte el micro porque si te lo quieres abrir porque me has bajado la mano. Hola Polet. Hola Polet. Vale, ok, no quiere hacer la pregunta. Si queréis hacer la pregunta por micro, todavía tenemos unos minutos. Me levantáis la mano accionando el icono, el icono levantar mano y uh, podéis hablar directamente con Javier. Vamos a ver, tengo aquí otra pregunta precisamente de Javier también, de otro Javier. Dice, ¿cómo se delimita el ámbito de responsabilidad entre el CIO y el CTO? <risa> eh, muy, muy buena pregunta, sí, sí. Eh... Fíjate, el, eh, no, no es fácil, ¿eh? No, eh, yo tengo una persona, eh, tengo la función CTO, ahora mismo somos, somos pares en la organización y, y tenemos eh, esa tensión que creo que es muy sana, además, en la cual, eh, por un lado, eh, la parte más CTO, en, en nuestro caso, ¿eh? imagino que luego en cada organización puede ser un poco distinto, está más centrado en, en, en, en arquitecturas, en soluciones tecnológicas de cada futuro, en cómo incorporar la, la innovación, eh, hacer pruebas de concepto de, de diferentes tecnologías eh, y, y quizá eh, de cómo, cómo se, se operan los sistemas en producción, eh, gestión de incidencias, eh, soporte, eh, contratos en vigor, niveles de servicio, esa parte eh, cae mucho más en, en la función CIO. ¿no? Evidentemente hay muchísimas zonas de frontera, ¿no? creo que en las organizaciones actuales Intentar llegar a un lugar y, y que te digan exactamente, no, no, mira, esto es tuyo, esto no es tuyo, esto es mío, Uf, muy complicado. ¿no? Eh, tenemos muchísimas zonas grises y, y ahí es clave la, la comunicación, eh, ser conscientes de que somos parte de un equipo. Y eh, creo que sí que hay cosas muy, muy claras ¿no? que, que, que caen mucho en, esta, en este rol CTO, otras que también caen en la función CIO, pero hay, hay mucha zona, zona gris. ¿no? Entonces ahí conseguir una buena, eh, un buen acoplamiento entre ambas funciones es, es fundamental. Teniendo en cuenta que además que son, son dos perfiles que si, que si se acierta en, en, en el tipo de personas, eh, son súper complementarios y, y pueden enriquecerse mutuamente. Bueno, me gustaría saber, eh, Javier, eh, a una persona joven, eh, obviando digamos, la parte universitaria, o, o que empieza en la universidad haciendo informática, o haciendo químicas, o lo que sea, o otra carrera de otro ámbito, eh, ¿qué le recomendarías por las necesidades que tú prevés de aquí a 5 o 10 años? Eh, que empiece a programar en Python, que eh, se inicie directamente en sistemas analíticos pues, de Google, por ejemplo, para manejar eh, bases de datos y con software que es prácticamente gratuito aprender a manejarlo, eh, que empiece a tocar el tema de, de sensores, de Internet de las cosas, que se meta en blockchain... Si tienes que elegir uno, ¿tú qué le dirías? Pues mira, eh, buenísima pregunta también, ¿no? Yo tengo, tengo sobrinas en edad ahora de universitaria o que están terminando eh, su, sus carreras y, y más que, joder, es que es mucha responsabilidad, ¿no? Decirle, oye, fórmate en tal tecnología. Sí. Eh, yo siempre le, les, les digo que, que lean mucho, que investiguen también cómo la tecnología va a transformar eh, los sectores en los que ellas piensan que les gustan o que, o que van, a, van a trabajar, ¿no? Eh, y mira, tengo una sobrina que está estudiando medicina, eh, otra que está estudiando magisterio, eh, un sobrino que, que terminó en, en caminos. Eh, entonces, eh, tener esa curiosidad que antes también citaba, ¿no? Eh, esa inquietud, ¿no? De, de ver, de entender cómo la tecnología puede transformar nuestros, eh, nuestra pasión, ¿no? Lo que les puede mover a ellas y es más de innato, ¿no? Más de, de, de talento natural. Creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos los profesionales, ¿no? Ya no es algo que, que diga, no, yo es que no soy tecnólogo, bueno, pero investiga, mira a ver cómo, cómo vas a, puedes transformar y, y, y luego si en algún momento piensas que, que además eh, la tecnología te gusta hasta el punto de, de, de ser tú un, un actor que tome parte ¿no? en proyectos de este tipo de, de cómo transformar esa, ese sector o industria, pues mejor que mejor. Yo, fíjate, eh, me encanta hablar de, de las profesiones híbridas, ¿no? eh, ponía por ahí a mí que me, además me gusta muchísimo escribir, leer. Creo que en, vamos a encontrarnos en el futuro muchísimas profesiones que son, son ingenieros y a la vez han hecho arte o escritores y, y los tenemos ya, ¿no? Fíjate, en, los guionistas de videojuegos, o hay mil. Eh, me gusta mucho pensar en, en esos cruces entre carreras técnicas y carreras de otro tipo, porque creo que van a surgir profesiones de estas que decimos, uy, ¿qué puede suceder en el futuro? Pues seguramente en esa, en esa hibridación tengamos muchísimas oportunidades laborales en el futuro, estoy seguro. Bueno, ya sé que te tienes que ir a I5, ¿no? Hemos dicho, establecemos I5 como, como el final. Bueno, uh, hay dos, dos preguntas que no me gustaría dejar de hacerte. Una es, eh, ¿qué opinión tienes eh, del impacto que pueda tener la computación cuántica de aquí a, a cinco años? No vamos a irnos a diez, que no se sabe lo que puede pasar. Pero de aquí a lo que tú estás viendo ahí, ¿es algo que realmente crees que te va a impactar en el día a día? ¿O no? ¿No va a llegar? Sí, fíjate, en la, en la medida en la que en la que todo esto aterrice y empecemos a, a, a poder utilizar todos estos sistemas, te diría que, que nos, se nos avecina un nuevo, un nuevo tsunami, ¿no? <risa> eh, y de, de, de dimensiones impredecibles, porque claro, eh, quizá la capacidad de cómputo deje de ser un problema y, y tengamos, pues, bueno... Capacidad de, de trabajar, de atacar los productos, los proyectos, con una velocidad eh, brutal. ¿no? Eh, nosotros estamos empezando a hablar con, con empresas. De hecho, Santander, Daniel Prensa, tiene un acuerdo ahora importante con, con IBM. Estamos viendo eh, algunos pilotos. Y, y sí que est estamos atentos a la evolución en este ámbito, sí. Muy atentos. Bueno, ahí eh, digamos, estamos aquí en, en colaboración con Open Expo. ¿vale? Eh, ¿Qué opinión...? ¿Tienes eh, eh, del open source, digamos, con la importancia del open source en, en, en una estrategia de un CEO, de una empresa tan, tan importante como la tuya? Pues mira, yo soy una enamorada del open source, la verdad. Eh, cada vez más vamos a soluciones abiertas. Intentamos además también, en, en, en esto que, que, que yo citaba antes, ¿no? de, de, de abrir también nuestros propios sistemas. Por un lado, en, a nivel más, más bancario, porque nos lo exige la, la regulación cada vez más. Y por otro lado también porque eh, yo creo que ser capaces de liberar código, de, de exponer nuestros sistemas para que otros construyan sobre ellos, es algo súper sano y de lo más romántico de la, de la tecnología. ¿no? Y, y fíjate que todos los entornos ahora de, de, que trabajamos en nube, eh, con esta apertura de APIs, eh, van un poco hacia eso. ¿eh? Eh, sé que hay mucha fragmentación y que luego habrá ciertas piezas, ciertas, ciertos módulos que, que pueden ser propietarios, pero al final se está fragmentando tanto el, el ecosistema tecnológico que que van a surgir muchísimas oportunidades para el software libre y en nuestro caso, eh, bueno, tenemos muchísimas tecnologías eh, sobre, y cada vez más te diría, eh, sobre el software libre, porque nos dan una, una, una agilidad, eh, una, una independencia también para, bueno, no tener que, que firmar contratos que nos, nos bloquean de cara al, al futuro eh, y que nosotros desde luego venimos apostando mucho por, por ello desde, desde siempre, desde que Universia se, se creó además nuestra ADN está, está en la universidad y, y ahí el, también, como sabes, el software libre está muy, muy arraigado, ¿no? Con lo cual eh, yo le auguro un gran, aún más desarrollo en el futuro al software libre del, del que tiene actualmente, ¿no? Que ya es grande. Muy bien. Oye, Javier, pues eh, con lo prometido es deuda, así que te vamos a dejar ya. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy interesante y bueno, esperamos verte por aquí en otra ocasión. Cuando queráis, a vuestra disposición. Bueno, y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Seguir en tecnowebinars.com eh, los próximos webinars que estamos organizando con Open Expo. Recordad que recibiréis la grabación de este webinar en un par de horas. Y nada más, de aquí desde San Cugat del Valle, al norte de Barcelona. Adiós, un saludo. Adiós.